Hola y bienvenidos a nuestro canal, donde discutimos todo lo relacionado con el desarrollo profesional. Hoy, queremos hablar sobre los siete grados y profesiones más solicitados y cómo pueden moldear su trayectoria profesional a largo plazo. Según datos recientes, los grados y profesiones más solicitados incluyen ciencias de la computación, cuidado de la salud, ingeniería, administración de empresas, finanzas, derecho y educación. Estos campos ofrecen una variedad de oportunidades y potencial de crecimiento, pero es importante considerar la inversión requerida y el nivel de competencia en cada sector. Por ejemplo, las ciencias de la computación y la ingeniería son industrias en rápido crecimiento, con el surgimiento de la tecnología y la necesidad de innovación. Estos campos ofrecen trabajos bien remunerados y están en alta demanda tanto por el sector público como privado. La atención médica es también un campo crucial que continuará creciendo, con una población cada vez más envejecida y la necesidad de más profesionales médicos. Por otro lado, la administración de empresas, las finanzas y el derecho pueden ser altamente competitivos debido a la saturación de trabajos en estos campos. Es importante considerar cuidadosamente la inversión requerida en términos de tiempo y dinero y evaluar el potencial de oportunidades laborales frente al nivel de competencia. Finalmente, la educación es un campo que siempre estará en demanda, con la necesidad de maestros y educadores en todos los niveles. Sin embargo, es importante considerar los cambios y desafíos que enfrenta la educación, como nuevas tecnologías y cambios demográficos. En los próximos 5 a 10 años, estos campos seguirán evolucionando y cambiando, y es importante mantenerse actualizado sobre las últimas tendencias y desarrollos en su profesión elegida. Al considerar cuidadosamente su trayectoria profesional e invertir en su educación y habilidades, puede posicionarse para el éxito y el crecimiento a largo plazo. Gracias por sintonizar y esperamos que esta información haya sido útil en su planificación profesional. ¿Te gustaría recibir consejos y estrategias para impulsar tu carrera profesional? Entonces no te pierdas los videos de nuestro canal de YouTube. Suscríbete ahora y dale like a este video si te ha sido útil. No te arrepentirás de unirte a nuestra comunidad de desarrollo profesional.